Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala intermedia del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. A nombre de la maestra Alejandra Gómez Colorado, directora del museo, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues antes de comenzar, queremos eh, invitarlos a que vengan a la Sala Intermedia. La Sala Intermedia es un espacio para todo tipo de público, donde van a encontrar elementos de mediateca, biblioteca, sala de lectura, además ciclos de cine, ciclos de cuentacuentos y actividades de fomento a lectura. Así que bueno, pues los esperamos. Estamos en Moneda 13, a un costado del Palacio Nacional, casi esquina con Correo Mayor, es un museo gratuito, como muy pocos museos lo son, así que pues aprovechen y vengan a este Museo Nacional de las Culturas del México. Y bueno, pues como parte del 83 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estamos celebrando turbinares. Y bueno, pues la sala intermedia se suma a estas actividades y el día de hoy tenemos es que una función de cuentacuentos, mitos y leyendas indígenas de México. Y bueno, pues, qué, qué mejor que, eh, pues, eh, compartirles un poco de todas estas historias, de todos estos mitos y leyendas que forman parte de este gran y valioso patrimonio arqueológico, antropológico e histórico que es el objetivo del Instituto Nacional, conservar, investigar y promover este gran patrimonio. Así que... Bueno, pues antes eh, de comenzar con cuentos, con mitos y leyendas, ¿por qué no unas albinanzas? Así que, ¿listos? Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir una albinanza nada Y dice así, el que lo fabrica, lo hace cantando, el que lo compra, llorando, y el que lo usa, ni lo ve Nuevamente, el que lo no fabrica lo hace cantando, el que lo compra llorando, y el que lo usa ni lo ve. El atajo, el el muy bien. Uh -huh. Ahora una adivinanza en otro mundo. Con hoja envuelta y amarrado con palma, de cuerpo de masa y corazón de caña. El tamal. El tamal. No. Ahora vamos a compartirles una alianza maya. Solo te lo digo una vez. Tiene ojos, pero no ven. Sus hojas no son de papel. Está quieto, pero no tiene pies. Al final, ya sabes qué es.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 Dulce es mi nombre, y el endulzo la vida del hombre. ¡La miel! ¡La miel! Muy bien. Y vamos a cerrar con una, dos adivinanzas en Zapotec. Se ven muy bonitas. Se encuentran en cualquier lugar. Son de diversos colores. Hay muchos en el tercer y cuarto mes del año. ¿Qué son? Las flores. Las flores. Sí. Pero, pero no? A ver esta. Es un animal chiquito y panzo. Tiene cuatro patas, vive debajo de la tierra y destruye los platanares. ¿Qué animal es? El todo. Muy parecido. La tusa? La tusa. No. ¡Eh! Muchas gracias, continuamos. Hola, yo soy Sara y les voy a contar un cuento. Este libro que se aquí en la sala es de es una leyenda náhuatl otomí y ya que estamos celebrando este 83 aniversario de Lina, es, es una colección exactamente del Instituto Nacional de Antropología. Este fue el 75 aniversario. Y tenemos varios ejemplares aquí, también quieren pasar a revisarlos. La leyenda es de la plan, planchana. A ver me complica un poco decirlo. Al principio aquí tenemos una introducción sobre de dónde viene la leyenda. Entonces se lo voy a leer. Al sur del valle de Toluca, en el estado de México, se hallaba una enorme zona lustre alimentada por las aguas del río Lerma a la que llamaron la Laguna de las Nueve Aguas. Los habitantes de los pueblos ribereños, que desde tiempos antiguos hablaban náhuatl y otomí, se dedicaban a pescar a colotes, a fusiles, ranas, peces y ranacuajos. También a cazar patos y tórtolas, y a tejer con la fibra del tule que crecía en las orillas del agua. Diariamente llevaban a vender estos productos a los tianos donde se practicaba el trueque o intercambio de mercancías y a donde quienes vivían en los bosques llevaban la madera para que los demás pudieran construir sus casas. Por desgracia, debido a que el agua del río Lerma se ha llevado a la Ciudad de México, el área lustre ha disminuido de manera alarmante y los tiempos de abundancia quedaron en el pasado. Los pescadores y los artesanos Extrañan aquel modo de vida y se entristecen al ver la laguna seca, pero se alegran al recordar todo lo que ahí vivieron y lo que cuentan sus antepasados. Y una de esas cosas que cuentan es la leyenda de la planchada, que se encontraba en una cueva, en Almoloya. Pero no solo en Almoloya se dejaba mirar esta criatura, con cuerpo de pez y de mujer al mismo tiempo. Muchos habitantes del Valle de Peruca a lo largo del río Lerma la conocieron y hablaban con ella. Era una mujer muy hermosa, morena, de cabellos largos y negros. Atraía a los pescadores, sobre todo a los más jóvenes, a quienes desde lejos llamaba silbando mientras se peinaba su larga cabellera. Cuentan que en estas piedras donde se sentaba la planchana, Caían los rayos del sol y a la hacían brillar, pues en aquellas piedras habían dejado sus esquemas. Los tejedores de petarde, creadores de bellas canastas, sopladores y muñecos, cuando iban a cortar el tule, se la encontraban a las orillas de la laguna, tomando el sol del mediodía. Sobre el cuerpo de la planchana descansaban ranas, acusiles y acolotes, y su larga cabellera brotaba en sus de sus nuevecillos de peces. Quienes la conocían le tenían miedo, porque realmente sabían lo que era capaz de llegar a hacer. Los pescadores que se internaban en la laguna esperaban que la planchana se, se mantuviera cerca de ellos, porque así podía llamar a estos peces y demás este, animales como los aculotes y las ranas para poder cazarlos. Los hombres que vivían eh, de, de lo que la laguna les ofrecía anhelaban que la planchana siempre estuviera cerca, pero que también se mantuviera lejos, ya que al seducirlos se los llevaba con ellos, con ella y los transformaba en planchanos. Como la planchan era muy coqueta, acostumbraba a sentarse a la vea de los caminos, y cuando pasaban los arrieros, los llamaba. Estos, al ver que era una hermosa mujer, la querían besar, pero no se atrevían a tocarla, ya que cuando se acercaban, ella les preguntaba, ¿aceptarían casarse conmigo?, y ellos decían, claro, pero bueno, ¿aceptaría casarse conmigo? ¿Y aceptaría también a todos mis hijos? ¿Cuáles hijos? cuestionaba ella. Todos estos, contestaba, y levantando los brazos le salían de las axilas infinidad de peces, ajolotes, ranas y y culebras. Cuando veían a los hijos de la planchana los hombres huían, se iban mareados y pálidos, enfermos de espanto, pero hubo uno, quien no le importó que tuviera tantos hijos. Era un arriero y le dijo a la bella mujer que se iba, a, se iba a casar con ella, pero que vivían en casa de él. Entonces el arriero la metió a un huacán y se la llevó lejos. En el camino se dio cuenta de que la planchana se convertía en culebra y decidió abandonarla en la casa y nunca más volvió. Por eso la planchana no se le volvió a ver a la laguna de las nueve aguas, y las piedras donde se sentaba se pusieron negras, pues ya no tenían el brillo de sus escamas. Dicen que la madre de los acosiles, las ranas, los peces y las culebras, se fue porque la laguna se ha ido secando y ella necesita agua en abundancia para vivir. Sus hijos le extrañan mucho y pues algunos dicen que solamente los han encontrado en el fondo de esta laguna que ahora está llena de lodo. Los ancianos, que algunas veces la miraron de lejos, también cuentan que la planchana era una vieja que le gustaba mucho salir a pasear y recorrer otras tierras. Para ello, se convertía totalmente en mujer. Le brotaban dos piernas y así podía andar y conocer el mundo. Alguien la vio, dicen, recientemente paseando por Chalma. Sigue siendo coqueta, así que enamora a los muchachos pero estos se alejan de ella al ver que le salen de las piernas culebras. Otros más cuentan que la planchana no ha vuelto a aparecer ni sentada a las piedras de tomando el sol en el gulán, ni nadando cerca de la cueva de Almoloya porque un cazador de patos la mató. Antes de morir, algunos ajolotes, sapos, peces y acosiles lograron salir de sus axilas y habitan en las zonas donde aún queda un poco de líquido sagrado pero no sobrevivirán porque las aguas están siendo envenenadas por los químicos que arrojan las fábricas. Las, las buenas lenguas aseguran que la planchana está viva, pero tuvo que marcharse a buscar un mejor lugar donde vivir y encontró una laguna profunda y limpia en donde podía vivir. Pero otros pregonan que como la planchana está enojada porque le secaron y envenenaron su milenario hogar Algún día, con sus poderes mágicos, habrá de frotar todas las aguas contenidas de los cerros cercanos y las reunirá en la laguna de las, siete, de las nueve aguas, aguas para, que hay, para que vuelva a ser la misma y ella pueda regresar. Y eso es todo lo que se dice acerca de la leyenda de la cancha. Este es el libro y fue ilustrado en las hermosas ilustraciones de José y la adaptación es de Catalina Miranda. Gracias. Como una pintura nos iremos borrando. Recibo los secretos, lo oculto. Vos vosotros, señores, así somos y somos mortales. De cuatro en cuatro, nosotros los hombres, todos, habremos de irnos todos sabremos de morir en la tierra. Nadie en carne, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá. De igual modo, nadie quedará. Conjuntamente habrá que parecer. Nosotros iremos a su casa. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando, aquí, sobre la tierra, como vestiduras de plumaje de aves sacuadas. De la preciosa ave del cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa. Se acercó aquí. Ha seguido la tristeza de los que asumen interior vive militando señores águilas y tigres aunque fueras de jade aunque fueras de oro también allá iréis al lugar de los descarnados tendremos que desaparecer ni alguien, nadie habrá de quedarse gracias el día de hoy estamos muy gustosos de estar en este Homenaje a Lina, 83 años Me llamó mucho la atención cuando Laurita dijo que Lina se dedica al momento de la educación de la cultura Yo traigo te un testimonio, hace 42 años en este recinto, mi esposa y yo tomamos un curso de las culturas del Lina, es más el nombre todavía no era el mismo, ahora se llama el Museo de las Culturas del Mundo, y antes solo era Museo de las Culturas Esto es como un breve en cultural, acerca de la emoción que tiene ella El segundo motivo de estar muy contento es que en este espacio, gracias a las chicas de la sala intermedia hice mi debut como cuentacuentos hace seis años Entonces para mí es un gran gusto estar en este recinto que me trae tantos recuerdos Muy gratos Con muchos éxitos y muchos fracasos Pero fue Una experiencia muy muy grande Y el día de hoy Estamos Para festejar ¿Qué mejor? festejarlo Con la lengua Y las lenguas de las tradiciones Orales Que tenemos en este hermoso país Y el día de hoy les voy a narrar Un cuento de la tradición mixteca, que se llama Juan el Flojo. Allá, en las tierras de Oaxaca, existió el hombre más flojo de la historia mexicana, y se llamaba Juan, y era oaqueño, sus papás desesperados, porque Juan no hacía nada más que desayunar, comer y cenar, y lo demás se la pasaba. Sus papás le decían: ¡Juan, ponte a hacer algo! ¿Pero para qué? Mi lema en la vida es: ¿Para qué cansarme? Si lo bonito es no hacer nada y después de no hacer nada, acostarme a descansar. Pero Juan, tienes que reaccionar: ¿qué no quieres dinero? Si el dinero me va a caer a mí, me va a llegar del cielo. Era su filosofía de Juan: ¡Juan! Ten dinero para que tengas una novia ¡Ay, qué flojera! Las novias solo quieren regalos, comidas y paseos Yo no quiero tener novia. Los papás desesperados Decían, Juan, ponte a estudiar Antropología, historia Para que trabajes en la sala intermedia del museo ¿Para qué? Si ya tienen a dos grandes personas que manejan la sala de manera excelente Juan, tienes que hacer algo, mínimo métete de diputado plurinominal. Eso no trabaja y llegar mucho dinero. No, qué flojera ir ahí a la cámara, que dice no sé dónde queda. Y así era la vida. Sus papás, desesperados, dijeron: Hay que hacer actuar a este muchacho. No le vamos a dar de comer si no ayuda en las labores del campo y de la casa. Mínimo, tienes que traer la madera y la leña para el focón, si no, no te vamos a dar de comer. Así fue, se pusieron sí, no de acuerdo y al siguiente día, caí de desayunar Mientras no traigas leña, no va a haber nada de comida Juan dijo, o si me ensillan el burro, me dan... Y para llevármelo al camino Y le pegan al burro Y me lleva a lo mejor Pues los papás desesperados de así Lo subieron en el burro Le pegaron y el burro Se adentró en el bosque Hasta llegar a donde había Un árbol gigantesco En forma de cruz. Juan llegó y dijo Ay qué flojera cortarle. Mejor me voy a almorzar me echaré una siesta y después veré qué llevo de madera para lo que me pidieron. Juan así lo hizo. Al momento de acostarse, comenzó a rascar la diana. Descubrió un una milagro, una olla con monedas de oro. ¿Lo pueden creer? Monedas de oro. Pero mis papás no me pidieron ellos le pidieron madera Entonces Juan se quedó dormido? Cuando despierta Tomó las ramas que encontró Las amarró y se fue camino a su casa Esa atardecer Ya había llovido Muy fuerte y llega a su casa Y le dice ¿Qué creen? Aquí están estas ramas que encontré Pero Les pues quiero platicar Que encontré Una olla con los papás inmediatamente abrieron los ojos y dijeron, somos ricos No, porque no la traje, ustedes no me pidieron maderas, me pidieron maderas Y aquí están las ramitas Pero como todos nosotros tenemos algún vecino chismoso Y como las casas eran de caso, un vecino chismoso escuchó que Juan había encontrado una olla de oro e inmediatamente al siguiente día se puso el caballo ensillado y fue a donde estaba el árbol en forma de cruz. Ahí bajó y encontró la olla. Pero como había llovido un día antes, había lodo hojarasca, excremento del burro que había llevado Juan. Entonces se regresó, pero no encontró nada más que nada. Muy enojado dijo, este Juan, aparte de flojo, es tramposo y mentiroso Pero me voy a vengar, le voy a llevar esta olla y se la voy a aventar En el camino, se Y cuando llegó a la de Juan, agarró la olla y la aventó por la ventana Y a Juan le cayó, en ese momento comenzó a gritar Algo pasó, algo está cayendo del cielo Sus papás, desesperados oír tanto grito, llegaron y encontraron que en la cama de Juan precisamente había lodo, o carasca, excremento. pero estaban las monedas de oro. Ellos gritaron, al fin somos ricos. Y Juan dijo, ya ven, se los dije, si el usted iba a ser para mí, le iba a caer del cielo. Juan se hizo rico y jamás tuvo que trabajar Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes celebrando este aniversario. Y precisamente también para mí este museo es especial. ¿Por qué? Yo también tomé un curso aquí. Pero fue el siglo pasado, cuando estaba yo en la secundaria. No les digo exactamente la fecha porque van a empezar a hacer cuentas. Solo les digo que era el Museo Nacional de las Culturas. Uy, ya con el nombre pueden darse una idea de cuándo tomé el curso. Entonces, estar en este aniversario es un gusto. Y precisamente, hablando de cuentos y leyendas mexicanas, les traigo una leyenda maya, compilada por mi amigo Guillermo Murray en su libro Los Mayas, de Ediciones de Libro. Esta leyenda es... L'Ochón. Hace mucho, mucho tiempo, en la península de Yucatán, vivían unos pájaros hermosos en la selva. Estos pájaros tenían una cresta dorada, un plumaje multicolor precioso y además eran bellísimos. Cuando volaban, era como si un arco iris cruzara el cielo. Estos pájaros eran tan hermosos que los confundían con criaturas divinas. Pero, tan hermosos eran que tenían dos grandes defectos. Uno es que, obvio, al ser tan bellos, eran muy vanidosos. El otro es Qué buena cocina la buena cocina yucateca y cómo se llamaban estos pájaros portentosos los chom porque cada que comían hacían chom chom chom chom chom chom chom chom hacían? <risa> no, fíjense bien. chom chom chom chom chom chom chom chom <risa> Así hacían estos pájaros. Y bueno, en la selva también había hermosas ciudades blancas y caminos que los mayas habían hecho. Una de estas ciudades era la ciudad imperial de Uxmal. Una ciudad bellísima, como de sueño, blanca, grande. Donde los mayas no solamente eran amos y señores de la guerra, también de la ciencia, de la educación y de la gastronomía. En esa ciudad vivía un rey. Un rey justo, amado por su pueblo. Amado por su pueblo. Y este rey era un gran devoto de... Unapú. Ustedes conocen a Unapú, ¿cierto? No. Una el creador de todas las cosas. Ah, ¿ya lo conocen? Pues bien, este rey era un gran devoto de... Unacú. Una y como era un gran devoto, quería ofrecerle un banquete. Un banquete en el que invitaría a todo su pueblo. Al ser un rey tan bueno, era generoso. Así que mandó a sus cocineros que prepararan delicias para el banquete prepararon las cosas más deliciosas como por ejemplo faisán tamales ¿qué más? cochinita pibil ¿qué más? ¿Tacos, tacos, panuchos, todo eso y de beber pulque tequila agua de chaya mezcal claro que sí todo y lo pusieron en una mesa en la terraza del palacio una hermosa terraza que tenía la vista a la selva en la selva vivían los chon que al oler esas viandas de inmediato dijeron de aquí soy y dejaron la selva fueron hacia la terraza del palacio, que había sido dejada descuidada en lo que se arreglaban y llegaban todos los invitados. Los chom dieron todas esas delicias en los manteles. Entonces empezaron a comer. Chom, chom, chom, chom, chom, chom, chom. ¿Cómo? Chom, <risa> chom, chom, chom, chom, chom, chom. Y devoraron todo. Sí, dejaron aquello hecho un desastre. Jícaras volteadas, también flores pisoteadas. No, no, no, aquello era como la cena de Navidad, cuando se van todos, igualitos. Cuando se fueron, satisfechos de comer, se fueron volando alto y haciendo mucho ruido. El rey salió en ese momento, ataviado por su vestidura real, pero vio la mesa destrozada, las viandas, Devoradas las flores marchitas. El rey se, se puso furioso, se puso morado, luego negro de la ira. Y gritó a todos sus guardias que de inmediato mataran a sus pájaros sacrílegos." Los guardias empezaron a lanzar flechas, pero los chambres estaban tan alto volando, tan a gusto, que ni se despeinaron. Y ahí estaba, que le daba algo, le temblaba el ojo. Estaba muy mal. En eso salió su consejero más fiel, aquel que lo había aconsejado desde que era un muchacho, el hechicero más poderoso de Ushman, un hombre viejo, sabio y conocedor de la magia. No, mi señor, no te enojes, no vale la pena. No, mejor hagamos algo diferente No matemos a esos pájaros. Hagamos otra cosa para castigarnos. En esta jícara pondremos todas las cosas negras que tengamos y así vamos a castigar a esos pájaros. Echemos cosas negras. Zapotes, muy bien. Lodos. Lodos, sí. Échale algo. Aguacate. ¿El corazón de tu ex? Es, está renegrido, no. Échale. La noche. La noche, sí. Carbón. Carbón. Y ahora, con esto, molamos, todo. Y echémoslo a ese caldero. Vamos a moverlo hasta crear un menjurje, ay, un menjurje negro, espeso. Y así lo hizo. El hechicero hizo un menjurje negro, espeso y pegajoso. Lo sacó del caldero y a cada uno de sus ayudantes le dio una jícara. Ah, tú también. Le envió a cada uno una jícara que tenían muy guardada. ¿La jícara dónde está guardada? Sí, ahí está bien guardada la jícara. No se los vaya a caer. Entonces, dijo que el rey ordenaba a los cocineros preparar de nuevo el banquete. Los cocineros fueron los que no estaban muy contentos, pero se preparó de nuevo el banquete. Pusieron las mesas con las viandas deliciosas. Todo adornado con flores, bebidas suculentas. Los chom olieron en la selva aquello y bajaron fascinados. Y otra vez a devorar. Chom, chom, chom, chom, chom, chom, chom. Chom, chom, chom, chom, chom, chom. Y se acabaron todos. Pero como estaban tan llenos del banquete anterior, quedaron ahí tendidos, todos gordos y flojos. Cuando estaban ahí, entre las mesas, los platos y las flores destrozadas, el hechicero le dijo a cada uno de sus ayudantes, que se habían escondido atrás de las columnas de la terraza, que les aventaran la jícara llena de sobrebaje horrendo a los chobos. Y se las aventaron. Ah, con más pasión, se las aventaron. Así aquí fue. Los estuvieron ahí, ¿verdad? y los pájaros al sentir esa cosa pegajosa encima se fueron volando, volando hacia el sol, esperando secarse. Una el Dios creador de todas las cosas, le ordenó al sol que brillara más fuerte para quemarlos. Eran los pájaros ágiles. Los sintieron los rayos del sol que los quemaba y bajaron, bajaron en picada a un cenote, se sumergieron. Cuando salieron, se dieron. Se no eran esos pájaros majestuosos, sino su cresta dorada. Ya no existía. Estaban pelones, estaban feos, negros. Como eran tan validosos, se alejaron volando muy alto, muy alto. El hechicero. Este es su castigo por haber ofendido a un azul. Desde este momento, ustedes solamente comerán carroña. Y así fue. Desde ese momento, los cho ya no comen las viandas deliciosas que solían degustar. Ahora solamente comen carroña. Y como son tan vanidosos vuelan alto, muy alto, donde nadie puede verlos. Estoy segura que ustedes conocen a los chon, los han visto, ¿cierto? Los chon son los opilotes y esta es la razón por la que los opilotes son negros. Estamos aquí esta de manteles largos Me da mucho gusto tener gente joven, mediana y y no tan joven con nosotros. Cuando yo terminé la preparatoria, me fui a, a Catlán a estudiar la carrera de actuaría. Y fui la mujer más desdichada del planeta. No me gustó. Tuve que tomar la decisión de dejar la carrera y perder un año para poder hacer examen de admisión y entrar a la carrera de psicología que me ha dado mucha felicidad y gratificaciones en la vida. Pero una vez jubilada, descubrí la narración oral. Y eso, eso realmente es mi pasión, y es lo que me ha hecho más feliz. Algo de eso cuenta esta historia. Es un fragmento del Popol Vuh. Hace mucho, mucho tiempo, tanto, que ni la mujer ni el hombre habían sido creados todavía en el mundo sobre su superficie y debajo de la superficie de la tierra en el inframundo ya habitaban plantas animales y otros seres fantásticos en las altas y boscosas montañas de Guatemala vivían dos gemelos prodigiosos llamados Hunanfú, Ex -balarque. Estos muchachos primero se dedicaron a cazar pájaros con sus cerbatanas. Eso no les gustaba. Intentaron luego cultivar la tierra. Tampoco los hacía felices. Pero gracias al ratón descubrieron que su tarea era en verdad ser jugadores de pelota. Ellos no habían conocido a su padre y a su tío, los primeros jugadores de pelota. Pero el ratón lo llevó hasta donde estaba escondida la pelota, los guantes, los cueros, el anillo y la cancha de fuego. La limpiaron y se pusieron a jugar. La cancha estaba en la entrada del inframundo, llamado entonces Shibalba. Los habitantes de ese lugar eran crueles, sanguinarios y muy enojados preguntaron, ¿Quiénes son los que hacen tanto ruido y hacen temblar sobre nuestras cabezas? Vayan por ellos, le exigieron a sus búhos mensajeros, traiganlos acá para que jueguen con nosotros a la pelota, pero no jugaban limpio. ¿no? Eran envidiosos, falsos de corazón, hipócritas. Pero saben qué? Aunque no eran humanos, tampoco eran dioses. No eran inmortales y lo más importante, no eran invencibles. Y pronto los dioses los castigarían por sus crímenes. Los dos llegaron a la casa de los muchachos y no los encontraron. Solo estaba la abuela, que era una anciana llamada Ixmucané. A ella le dieron el mensaje. El corazón de la abuela se llenó de amor, porque no sabía cómo enviarle el mensaje a sus nietos y también porque recordaba que de la misma forma habían llegado por sus hijos. A sus hijos los habían humillado, los habían atormentado y les habían quitado la vida en el buscador. En eso le cayó a la abuela un piojo en la falda. Lo tomó, lo puso en la palma de su mano y le dijo al piojo, Hijo mío. Le dirás a mis nietos que tienen que presentarse en el inframundo antes de siete días. Al punto, el piojo se fue contoneando. ¡Ay, se sentía tan importante aquel piojo! En el camino se encontró a Tamasul, el sapo. Le preguntó, ¿a dónde vas? ¡Oh! Traigo un mensaje en mi vientre. ¿Quieres que te trague? Así llegarás más pronto. El piojo aceptó. El sapo iba caminando, pero no iba hasta la brisa. Por eso aceptó que se lo tragara una gran culebra, que a su vez aceptó que se la tragara un gavilán, que volando, volando, volando, llegó hasta la cancha de juego. Al verlo, los muchachos le dispararon con su serbatana un bobocazo, que pegó en la niña del ojo del gavilán, el pájaro, dando vueltas, cayó al suelo. ¿Qué vienes a hacer aquí? Le preguntaron. Primero por el ojo y luego habla. Le quitaron un trocito a la pelota y con eso le curaron el ojo. Por eso se llaman pelotas picadas. Al fin el gavilán dijo, trae un mensaje en mi vientre y vomitó a la gran culebra. ¿Habla tú? Y la culebra vomitó al sapo. ¿Qué mandado anuncias tú? Pero el sapo no pudo vomitar. Por más que intentaba, no podía y los gemelos le dieron una patada en el trasero. Lo dejaron desnalgado. Desde entonces el sapo no camina ni corre, solo da saltos. Y seguía intentando, pero solo le salía baba y más baba. Los gemelos lo apretujaron tanto que le dejaron los ojos saltones Y luego le abrieron la boca tanto que se la rasgaron. Al fin encontraron al fiojo pegado en los dientes del sapo. No se lo había tragado cuando han visto un sapo que coma fiojos. En cambio las culebras sí comen sapos y los gavilanes comen culebras ojo les dijo a los muchachos tienen que presentarse antes de siete días en el reino de Xibalba a competir con los crueles y sanguinarios señores del lugar por eso vuestra abuela llora y se lamenta los muchachos fueron a despedirse de la abuela antes de irse sembraron dos cañas dentro de la casa y le dijeron mira abuela, si las cañas florecen es que estamos vivos, pero si se secan, abuela, es que ya estamos muertos. Tomaron sus cerbatanas y llegaron a la entrada del inframundo. Bajaron por una escalera muy empinada, donde corría un caudaloso río de pobredumbre, de pus, donde ellos podrían morir. Pero ¿saben qué? Esa ya es otra historia que robo las Por ahora va a quedar en la oscuridad. Solo les puedo decir que al final los gemelos vencieron a los malvados de chivalba y en un lado de luz subieron al firmamento. A uno le tocó el sol y al otro la luna. Y desde entonces habitan en el cielo. <risa> estas alianzas, estos cuentos, mitos, leyendas, hicimos una pequeña probadita de esta gran tradición oral de lenguas indígenas de México. Esperemos que bueno pues vengan a este museo, lo conozcan y conozcan todas las zonas arqueológicas, todos esos museos que tenemos en este gran país de México. Y bueno pues efectivamente estamos en una fiesta, estos eh, la verdad, estamos, tenemos el honor de tener invitados muy especiales. Y bueno, pues quiero agradecerles a Sara Marcini, a María Guadalupe Rivera, Guillermo Molguín, a Gabriela Ladrón de Guevara y a Elizabeth Martínez y su servidora Laura Luna, que estuvimos el día de hoy con ustedes compartiendo esta gran tradición oral. Muchísimas gracias y hasta la próxima.